Problema en el reality show de Ten Voice Dominicana. ¿Qué pasó ahí, Villalobos? Bueno, lo que parecía una plataforma para impulsar a nuevos talentos y formar grandes estrellas, se ha convertido en un dolor de cabeza para todos los involucrados. The Voice Dominicana, el reality, pues al parecer, le debe dinero a sus talentos y nadie ha dado respuestas. Eh, Richard Hernández está puesta en caja de Pandora eh, con las altas sumas de dinero que se le adeuda, no solo a los técnicos, sino también a los presentadores e incluso a los jueces. Y también a la ganadora de la segunda eh, temporada, Adriana Green. Ella denunció que aún no, no ha recibido su premio y solo recibe excusas por parte de la franquicia, mientras que Joel López, uno de los conductores del, del reality, dijo que se vieron en la obligación de revelar la deuda económica que mantienen con la producción ante la falta de un acuerdo de pago. Vamos a ver las declaraciones de Amanda, ganadora del segun, de la segunda temporada, que pues ha dado ya el grito al cielo con esta situación que tiene con eh, el reality show de Voice Dominicana. Todavía dice que no le han pagado sus chelitos, ella ganó un millón de pesos me parece en ese reality, y esta es la fecha en la que todavía pues no le han dado ni una respuesta sobre qué va a pasar con ese dinero. Y ya, pues esto está escalando porque ya como vemos, pues Joel López y otros más pues han alzado su voz con esto. Vamos a ver. Atención, la gente de The Voice Dominicana, atención. Yo tengo gente que yo, que nosotros le debemos dinero. Necesitamos honrar esos compromisos Necesito que me paguen, por favor Páguenme mi dinero Yo sé que ustedes quizá tienen problemas Que no eh, hicieron yo, Pero que no, o sea Mejor nos hubiesen dicho en la semifinal Retírense, que esto no puede ser O no sé, nos retiramos Y ya sabemos que no hay premio Pero yo gané La mayoría de votos eran míos yo gané como se gana los concursos en Buena Yo no quiero eh, apoderar abogados, yo no quiero intimación de pago, yo no quiero nada. Yo quiero un acuerdo amistoso donde ustedes me paguen mi dinero, porque yo tengo que pagar a gente que nos ha prestado dinero. Entonces, eh, ellos ganaron la competencia donde había un, un dinero de, de premio y no se le ha entregado. Y no se le ha entregado. ¿Y entonces? eso es una situación que ponen entre dicho el proyecto de un reality show que tú sabes que para traer ese para conseguirlo las licencias solo en redes de, de esos reality tú sabes el esfuerzo que conlleva entonces traerlo aquí y que, que no para el dinero que me imagino entonces, que me imagino que el dinero está desde que empieza el concurso entonces ahora no aparece y quién se lo cogió entonces ay ese dinero estaba entonces ah. se lo cogieron se lo embolsillaron. Con patrocinio y. buscan el dinero. No, es que es que cuando se va a realizar un show de esa magnitud, todo está organizado. Yo entiendo que todo está organizado y el dinero está está ahí, o sea, desde el principio. Entonces, si, no, si el dinero no aparece ahora, se supone que en el transcurso del concurso se lo embolsillaron. ¿Me entiendes? Alguien lo cogió para resolver algún problema de lo de lo de. Lo, de me imagino yo. Porque re realmente le estamos echando la culpa a la marca. Porque la marca, ¿verdad? Que, que, que to, ya todo en gira en torno a la marca, pero no sabemos qué es lo que con los colaboradores, los que pusieron ahí a colaborar, que, que, ¿me entiendes? Porque es como, es como el gobierno, todo el mundo le echa la culpa al presidente, al partido, pero el problema está en los colaboradores que no saben manejarse dentro del partido, que, que, que le, le, le, le hacen un presupuesto para algo y se, y se liquidan con una parte. ¿Me entiendes? Eso, eso es lo mismo que yo entiendo que está pasando aquí. La gente le echa la culpa a la marca, ten voice Dominicana, que sigue, sí, si sí, yo qué, pero cuando viene a ver, la culpa la tiene uno, que cuando viene a ver lo pusieron de colaborador ahí, que no, que no tiene nada que ver con la marca, pero eh, dañó el nombre, empañó el, el nombre de eso. Con el, con el pueblo que están pasando vergüenza con esta gente reclamando lo suyo. Mira, yo no sabía que eso se había hecho aquí. No, no yo se No se, le, de no eso, se le dio. Eh, la publicidad correspondiente a un tipo, a un evento como no eso. ¿Qué tipo es? hace de su viaje? Bueno, ya tiene dos temporadas, o sea, tiene tres, cuatro años aquí. Acuérdate <ríe> que nosotros eh, de, oh, entrevistamos. de, de eso? Sí. Acuérdate yo de esto que nosotros hablamos con heidi Brown, quien estuvo participando para ser oh, sí, seleccionada sí, sí, sí, sí. en The Voice, en The Voice Dominicana, no pudo, pues ya eso lo hablamos aquí, pero. No recuerdo. <ríe> oye, pero verás acá. <ríe> Ah, pues tengo que recordarme de esto, Villalona? No, Villalona. Hace tiempo de eso. <risa> Pero no, aquí no se le dio eh, el respeto, pienso yo, que se le vio dar a eso. Eh, como la publicidad dura, ¿tú entiendes? Y eso lleva a cabo un sinnúmero de, de circunstancias también. No se sabe lo que pasó allá ahora. ¿Quién es el representante de esa, eh, de esa compañía aquí en República Dominicana? Y ese representante que ella tiene que etiquetar para eso. ¿quién, ¿Con quién ella habló para participar? Porque eso es mexicano, me parece. Sí. Los dueños son mexicanos, ¿verdad, Villalona? Es no, de Estados Unidos, The Voice es de Estados Unidos. Ah, ok. Pero se, se celebró mucho en, en México eso. Entonces. No, porque es una marca que se puede Sí, pero que. Eso no hablo Eso ni, ni tiene que ver yo el López, ni tiene que ver Fulano de Tal. Eso es lo dueño de eso aquí, los representantes. Claro. Ah, que yo estoy confundiendo eso con la voz Kiss. Eh, lo mismo también, ¿sí? Sí, pero esto como... No lo decido, la voz Kiss es de la voz, es de... Eh, the la, voice voice Kiss es de el, el mismo reality, de Voice. Lo que pasa okay. es que la Kiss es como niño de niño. Exacto, ¿no? obvio. Entonces, donde se celebró eso, vaya y haga su piquete, que le den su cuarto, porque eso... Yo... ¿Y de cuánto no, era no. el premio? Un millón. Ay, pero hasta yo... Yo te no, por ella ya ha durado mucho. Ya durado durado mucho. Duró mucho porque yo no me muevo sin mi dinero de ahí. Se lo habían pagado ya. Yo me mudo ahí, por un millón. Ay, me mudo ahí yo. Que ya no por es eso. un millón, tú sabes cómo hace 20 años, pero un millón es no un millón. Claro, un millón. A mí 100 pesos son 100 pesos porque yo le doy el valor que merece. Exactamente, claro, dinero. un millón de pesos, un millón. Adiós, ya tiene que reclamar. Si no. Ella papá, no. Mira, yo tengo aquí que la información que los que producen eh, la voz Dominicana aquí es Pro Capital Fin Studios y Ram Global Group. Esos son los productores de The Voice aquí en República Dominicana, según estoy viendo aquí la información de, eh, de The Voice Dominicana en Internet. Así que, pues, vamos a ver si esas empresas, si es la que son responsables de eso, eh, pues, dan la cara y le pagan a esta gente. Y que, por cierto, también que se ha dado información sobre esto, es que Iván Ruiz, eh, que es el productor del Canal 4, el director del Canal 4, de Radio Televisión Dominicana, llevaría este reality show, lo asumiría y lo llevaría para el Canal 4. Esa es una a, a propósito de esta situación, a raíz de esta situación. Esa es una versión que se maneja por ahí, vamos a ver si es verdad, a propósito ya de que el Canal 4, pues, ya tiene una nueva programación a partir de hoy. Buenas tardes, tenemos una llamada. Buena. Se cayó. A a Aló, ahora, ahora sí. adelante. Sí, le voy a decir algo, muchachos, a ustedes a los tres. Eh, Camila, me la tienen apagadita. Camila, te voy a decir algo. Tú eres muy hermosa, pero que ya te ves mucho más hermosa, porque sabes que no ha dicho ni aquí estoy yo. Habla mi hija que tú eres hermosa, habla mucho más hermosa todavía, que Dios te bendiga y defiéndete. ¡Wow! wow. ¡Qué piropo! ¡Qué lindo! ¡Wow! ¡Un piropo! Gracias. Dios. Le saco una sonrisa. Ay, qué lindo. Eh, continuando con el tema de de, de The Boys eh. Llama de nuevo, llama de nuevo, llama de nuevo. Sí, llama de nuevo, eh, es un duro que llame de nuevo. Continuando con el wow. tema de dominicana que yo llegaba en varias temporadas desde el inicio hubo un descontento tanto de la producción como de una gran parte del público fue en primer lugar hubo un descontento con los jueces al principio porque decían que no eran como en otros como mencionaba vieron ya que es un un reality show podemos decir un concurso en donde en cada país los jurados son personalidades bien reconocidas que son eh, de la música de allá de ese lugar. Por ejemplo, en Colombia se hacía que estaba Fanny, que estaba Andrés Cepeda, etcétera. Entonces, en este caso, eh, me parece que estaba Mili, estaba musicólogo, pero en algunas ocasiones estaba Nacho, en otras Juan Magán, de, iban variando. Entonces, decían como que um, como que no eran ellos como que lo que deberían estar de jurado Siempre hubo como esos esos desordenes, esos errores que se fueron produciendo a lo largo del programa. Como mencionaba la nota, Joel López, según la versión de él, decía que durante todo este trayecto, de estas temporadas no hubo lo que era unos acuerdo de pago tanto con los jueces, presentadores como que era toda la escenografía y sabemos que se lleva un dineral, también las personas que se invitan allá, las luces y todo eso, y realmente independientemente de todo, ya esa franquicia o los organizadores de este tipo de concursos sea como sea, hasta cogiendo un préstamo de un banco o, o X tienen que pagarle el dinero a la chica que gana el concurso porque ella no tiene que ver con la desorganización que haya detrás o lo que le hayan hecho al dinero, pero cuando usted compromete algo y recordar que a cada participante le mandan a firmar un acuerdo de confidencialidad, porque cuando hacen las audiciones tienen que firmar un acuerdo de no divulgar, no tomar fotos ni nada, cuando hacen las promociones y publicidades de todo el contenido de la The Voice Dominicana, cuando inició. Entonces, en ese contrato también menciona que la persona que gana ese dinero se le tiene que dar. Entonces, independientemente de todo, siento que la chica ganadora debió darle un poquito más de hincapié y de mantenerse al pie. De que cuando ganó, seguir detrás de ellos y tiene que demandar, demandarlo porque realmente fue algo limpio. Usted siguió todas las reglas y las personas tienen que cumplir en hecho ya cuando está totalmente firmado. Cuando hay un papel y hay algo legal como es esto, ellos independientemente de todos los problemas que hayan tenido, lo que le deban o es que oye razón, tienen que darle su dinero al, a la ganadora. Bueno, vamos a esperar que esto se resuelva pronto porque de verdad eh, pierde la marca y al país pues le va mal también porque eso desmotiva a que otras franquicias de televisión que quieran venir de aquí, pues eso la desmotiva para producir. Así que nada que se, se resuelva pronto y que le paguen lo que le deben a la gente.